Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso Villarreal, el santero, hechicero, espíritu y brujo más reconocido en América Latina. Contáctenos ya desde cualquier parte del mundo, no se arrepentirán. Atrévete y déjate de sorprender.